Ya, ya, ya, es el Junior, R -S la, Cuneta. la Cuneta. Santa, Catarina. Catarina, hasta Saltillo, perro, la 818, <tose> <tose> restar Records, dice, ya. De la verde me mantengo en el avión, desde morro quemando, así es la vida que me tocó. No le hago mal a nadie, así que dejen fumar y no.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 cuando la tengo la espulgo solo la forjo Se ponen los ojos bien rojos, chiquitos como el piojo No puede patarlo, tumbado y lloroso Tira si el bajón pa' la cocina en corto si te da la parida No te vayas, no te vayas, no te vayas a asustar Usted siga fumando, siga fumando que como quiera el mundo se va a acabar, se va a acabar cuando despierto ojo no para empezar de la cruz, de la hoji de la celestial volvo de ángel king con hibrida como un campechano super silvero de la natural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 ese soy yo, loco marihuano todos los días Adicto a la María, a la Cristina, la que alucina, La blanca nieve no falta, se consigue en la esquina El dealer está 24-7 para la mercancía para la mercancía Pues no voy a cambiar Pues así me tocó vivir Mi vida no elegí No voy a cambiar Así me voy a morir Siendo un vago Pandillero con fe En su sueño cumplir En su sueño cumplir plir, plir. En su sueño cumplir Ando de la verde Me mantengo en el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 de la verde me mantengo en tensión. Es de rock en rock sabido que me tocó. No le hago mal a nadie así que dejen fumar no de gaga. El que el caga palo yo